Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con dos minutos, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/slash tu X para que nos puedas sintonizar a través de nuestro Facebook page y también en nuestras redes sociales de Tu Zona X, tu zona X. En Instagram y también en Twitter y en las redes sociales de ataque directo arroba ataque directo radio en Instagram, en Twitter, eh, arroba guión bajo ataque directo y también en nuestro Facebook fanpage eh, ataque directo FM. Antes de comenzar este capítulo del día de hoy, que es muy especial para nosotros, y también presentar a nuestros panelistas y a nuestra invitada, quiero señalar lo siguiente, y obviamente me hago cargo de mis palabras. Con la mayor altura de miras posible lo quiero señalar. El día de hoy, en la página del Ministerio del Deporte, en Facebook, Twitter e Instagram, salió un video donde salía esta muchacha que es Rafaela Montesi, que es seleccionada del surf, mostrando su metodología de entrenamiento en su domicilio. Afortunadamente, esta muchacha cuenta con los recursos para poder entrenar, cuenta con... Con la implementación necesaria Dentro de su domicilio Lo cual en lo personal me alegra bastante Y me pone contento porque habla de una mujer Que trabaja de forma constante Y que le ha costado mucho Poder tener eh, Apoyo en un deporte que no es tan masivo A nivel país Pero a modo de sugerencia Para la gente del Ministerio del Deporte Porque estuve leyendo algunas cosas que no me parecieron Creo que también sería bueno Que indagasen en el fútbol femenino que vieran las redes sociales de las muchachas que no son profesionales, siendo que la categoría es tildada como tal. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque hay muchachas que ni siquiera tienen un sueldo para poder vivir de este deporte. Están con suspensión de contrato, como muchos de nosotros que estamos en esta misma situación. Y se matan entrenando todos los días. Hacen una metodología de trabajo a pesar de no contar con una infra, infraestructura eh, conveniente Se las rebuscan, se las arreglan para trabajar de forma constante Sería bueno para la gente del Ministerio del Deporte que indagase en ese sentido Porque sería lo más adecuado a la situación que estamos viviendo en estos momentos eso les quería señalar a modo de introducción de este programa, pero no es con el afán de criticar ni destruir, de sino que solamente es hacer una sugerencia para indagar más allá de lo que está sucediendo en el fútbol femenino y en toda rama deportiva que no cuenta con el apoyo que realmente se merece. Ahora sí, vamos a presentar a nuestras panelistas y a nuestra invitada, partiendo por nuestra capitana y nuestra coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carlita Ravera. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola chicos, buenas noches a todos. Me encuentro bien, gracias a Dios, buena salud. Eh, súper contenta, animada por, por todo este proceso que hemos llevado de la difusión del fútbol femenino en todos sus ámbitos, ya sea el profesional, eh, que va creciendo día a día, como también a los equipos de emergentes amateurs. Así que eso me tiene súper contenta. Y también hacer un llamado a la gente que nos va sintonizado hoy día y que nos sintonizó en nuestros capítulos sí. anteriores porque si quieren que su equipo salga acá, eh, tenga mayor discusión, que se contacte con nosotros para, para hacer las gestiones pertinentes. Así que, nada, espero que sea un buen un buen programa el día de hoy. Más que, más que nada. Eso. Muchas gracias, Carlita, con lo que tú comentas Sí, efectivamente, como les comentaba De antemano, nos pueden escribir A nuestras redes sociales Arroba Ataque Directo Radio en Instagram En Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo En nuestro correo electrónico Ataque Directo 217 Arroba Gmail.com Para que podamos coordinar ya Futuras entrevistas para nuestro programa También queremos saludar a nuestra panelista Que también es coordinadora del cuadro De Águila de Santiago Y que también... Eh, quería estar en esta oportunidad porque nos tiene una invitada de lujo el día de hoy Gracias a ella está con nosotros nuestra, valga la redundancia, invitada del programa de esta oportunidad Denis Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, hola Gonzalo, hola Candita, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, todo bien, gracias Feliz estar nuevamente en el programa con ustedes Y sí, como le acaba de comentar Gonzalo, el programa está dedicado al al fútbol de Amateu. Tenemos una, una invitada muy especial de, del equipo Las Águilas de Santiago, que es donde coordinó la parte del fútbol, recordando que no solamente vemos fútbol, tenemos otras disciplinas también y esperemos esta noche poderles indicar cuáles son las disciplinas y si se motivan, son bienvenidas todas. Y te dejo un oh, para que tú presentes a la invitada especial. ¿Ah, Ahí tenemos un pequeño inconveniente con el audio con Denise, pero para complementar lo que nos estaba señalando en estos momentos, efectivamente, okay. ella es futbolista amateur, empezó su carrera acá en Chile por el año 2018, en otra especialidad que ahí nos va a ir comentando con más calma, se une gracias a Denise al Club Águilas de Santiago, pero no solamente dentro del fútbol amateur ha tenido carrera ella, sino que también ha estado ligada al derecho dentro de esa misma rama, ha trabajado de forma constante en el deporte y recientemente está experimentando con lo que es el podcast dedicado al fútbol femenino nacional e internacional, desde Venezuela futbolista del cuadro de Águilas de Santiago. Le damos la bienvenida a María Viloria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Gonzalo, Carla, Denise, a todo el equipo de Ataque Directo y Zona X. Muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que sí, complacida de estar acá y de compartir un poco con ustedes en un programa tan lindo que le dedica al fútbol femenino que tanto lo necesita. Oye, María, cuéntanos un poquito, eh, bueno, ya ahí yo fui adelantando un poco tu carrera en, a grandes rasgos dentro del deporte, pero ¿cómo surge ese dichito por el amor hacia el deporte que tú tienes, en particular hacia el fútbol? Oye, mira, eh, no te puedo dar una fecha o edad exacta porque la verdad es que yo creo que es una cuestión de toda la vida. Eh, vengo de un país bastante deportivo, en, en nuestro caso más que todo por el béisbol, pero gracias a mi padre le tengo bastante afín al fútbol y te puedo decir que le agarré mucho amor al fútbol en un hecho bastante puntual que fue ¿Sí? el fichaje de Ronaldinho por el Barcelona la verdad que para mí impactó mucho porque era un jugador que me gustaba bastante cuando llega al Barcelona eso es algo que me marca indudablemente y bueno, eh, debo decirlo que mi afán por el fútbol empieza por ese amor al fútbol club Barcelona pero después eh, madurando un poco, teniendo diferentes proyectos dentro del deporte me voy interesando ya por el fútbol internacional e incluso por el nacional, en ese entonces el, el venezolano. Así que por el lado del fanatismo por el deporte, de toda la vida te puedo decir. Como atleta, eh, siempre he sido atleta por hobby, por condiciones físicas y porque me gusta practicar el deporte. Eh, en Venezuela también existe el tema de que te incentivan a practicar deporte, eh, deporte disculpa, desde muy temprana edad, en el colegio. Yo jugué kicking ball casi toda mi vida en Venezuela, el deporte que Denis les ha comentado en el programa anteriormente. Uh -huh. Y luego, obviamente, yo veía fútbol, quería jugar fútbol también. El tema estaba que yo estudiaba en un colegio que el fútbol femenino no era muy bien visto, no, no podía practicarlo. Eh, me metía a jugar entre los muchachos cuando me lo permitían, pero de resto tuve la oportunidad de practicarlo como más seguido. Cuando conocí a unas personas que les gustaba también el fútbol femenino, unas una chicas, y me invitaban esporádicamente a unos torneos. No era tan seguido como lo hago aquí en Santiago, porque no, no tenía esa oportunidad, pero sí lo practicaba en, cada vez que podía. De verdad que siempre he disfrutado del deporte como fanática, practicándolo y ahora también lo ejerzo en la carrera. O sea, podríamos decir no. que... Dale, Calita. Ya, con respecto a lo que tú comentabas, que nos bueno, me llamó de inmediato la atención y justamente quería preguntarte algo así. Con respecto a eso, vemos que Venezuela es un país que fomenta mucho a sus deportistas desde la iniciación, desde la etapa escolar, ¿cierto? Pasando sí. su distinta etapas en la universidad. ¿Cómo tú puedes realizar una comparación entre lo que tú viviste allá en Venezuela contra lo que tú puedes observar de cómo se maneja ese tipo de situación acá en nuestro país? Mira, eh, es una pregunta bastante profunda e importante. El tema es, eh, la verdad es que yo no he tenido tanto contacto con el sistema educacional en Chile, pero desde mi experiencia en Venezuela, como te digo, desde niños a nosotros nos imparten la parte deportiva. Incluso cuando uno va creciendo en materia que se llama educación física, tú vas practicando diferentes deportes, no importa tu género, lo, forma parte del programa educativo, y ya posteriormente tienes esa oportunidad de formar incluso parte de un equipo. Por ejemplo, en mi colegio, Tenía el equipo de kicking ball para las mujeres, tenía el equipo de fútbol para los chicos, llegó a tener equipo de básquet, de voleibol, es decir, tiene diferentes disciplinas y colegios mucho más, digamos, adinerados o con otras condiciones, tenía mucho más equipos. Pero también los equipos, eh, disculpa, también los colegios con menos recursos igual buscaban tener algún tipo de actividad eh, deportiva. Te digo algo, yo, los mejores partidos que yo he tenido en mi vida han sido con colegios que incluso eran de muy bajos recursos, pero... Eran personas increíblemente preparadas, les emocionaba mucho el, el tema del deporte. Y en Venezuela, como les expliqué, eh, el deporte principal es el béisbol. Es la estrella. O sea, tú naces y te dan la ropita para que te vistan, pero también te dan un bate y una pelota para que tú crezcas jugando béisbol. Entonces, el Uf, tema ya... Viene. Sí, sí. O sea, así como tú ves en, la, en las películas a los niños pateando cualquier cosa por fútbol, allá se ve eso con el béisbol. O sea, se juega con cualquier cosa para practicar. Y es algo muy bonito que uno ve. En cualquier parte buscan practicar algo. Y el fútbol tomó mucha importancia. Me atrevo a decir que a partir del 2007, principalmente cuando se hizo la Copa América ya en Venezuela, ya el auge, venía de, el auge venía de antes por eh, eventos tan significativos, de victorias tan importantes para la selección. Por ejemplo, el centenariazo. O sea, un momento histórico para nosotros. Pero yo creo que a partir del 2007 fue que el auge empezó cuando Arango fue más importante en Europa, fue quien abrió las puertas y bueno después el show mediático y lo increíble que lo han hecho la selección femenina que para mí ahora es el mayor orgullo en temas de fútbol en Venezuela Sí, habíamos conversado al respecto de eso con Carla, con Denise y las demás chicas que pertenecen acá al, al panel eh, que Venezuela ya ha visto una, un adelanto bastante progresivo que en el fútbol masculino se vislumbró en el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en, no me recuerdo el país en este momento, pero fue el año 2017 donde fue subcampeón y se sí. enfrentó a la Inglaterra de Harry King, posterior cuarto lugar Mundial Rusia. Y en el fútbol femenino ya se han visto logros y éxitos por parte de ustedes gran campaña que obtuvieron en el Sudamericano Sub-20 de Argentina, salieron primeras en el grupo precisamente donde estaba la escuadra trasandina, dejándola fuera de hecho y también la tremenda pero tremenda campaña que ha hecho esta muchacha que para muchos es una de las mejores futbolistas venezolanas que es de Inas Castellanos Sí, sin duda alguna eh, para aclararle al público la, el torneo que decías del Sub-20 fue en Corea contra Inglaterra perdimos gracias este final eh, y bueno sí definitivamente mira tú me puedes decir Daina Castellano definitivamente pero hay muchas jugadoras que uh -huh. la están deslumbrando afuera sobre todo en España que tenemos ya más de siete extranjeras en esa liga que está apuntando a grandes cosas y ciertamente en Venezuela hubo un avance importante en el fútbol femenino sobre todo en la liga local a partir del 2017 cuando se profesionalizó profesionalizó entre comillas y realmente me parece que Venezuela es un, es un país formador de jugadoras bastante interesante. O sea, es increíble la cantidad de jugadores que hay en escuelas en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, que emigraron de Venezuela a Estados Unidos y han conseguido incluso becas deportivas, que fue el caso de Daina, pero hay muchísimas más que también están en esas condiciones. Oye, y en ese sentido, bueno, tú comentas que te interiorizaste con el cuadro del Barcelona en la plena época de Ronaldinho, eh, cuando Carles Puyol ya estaba haciendo sus primeras armas, también tenemos el caso de Frank Rijkaard que fue entrenador de ese equipo, ¿por qué se amor al Barcelona y no un equipo de allá? de Venezuela. Obviamente estaba el fútbol en pañales, claro está, pero ¿por qué...? Siempre suele pasar que cuando alguien se interesa con el fútbol es de afuera que dentro del mismo país. Eso me llamó bastante la atención. Bueno, fíjate que para esa época era más fácil ver fútbol europeo que fútbol venezolano, por tema de transmisión de, de partidos. Y contando así un poco mi historia con el fútbol venezolano, la, realmente no lo sigo tanto como lo hace mucha gente. Pero yo tenía un afán con mi equipo de mi ciudad, el extinto Unión Atlético Maracaibo. Como lo dije, es un equipo que lamentablemente eh, se deshizo, eh, se perdió la, institu la institucionalidad y realmente yo no volví a tener ese amor por otro equipo de, de mi país. Nació otros equipos en mi misma ciudad, el Zulia Fútbol Club, que, que llegó a jugar Copa Libertadores, jugó ese partido histórico contra el Chapecoense cuando, luego del accidente, ellos juegan los Copas Libertadores. Eh, el JBL, el Zulia, o sea, de verdad que hay varias opciones, pero nunca me llegué a interesar como lo hice con el Unión Atlético Maracaibo, mientras que con el Barcelona, fue también eh, impulso de mi papá, mi papá le, le va a ese equipo, o le iba en ese momento de manera muy fuerte, entonces yo lo veía con él y ya después fue como decisión mía, ¿sabes? O sea, tuve esa iniciativa, esa semilla que se sembró, pero fui yo la que la, la regué y terminé siendo creo que más fanática del Barça que mi propio padre, me atrevo a decir. Entiendo, ahí estábamos mostrando fotos en, en el streaming Gentileza de DJ Fakir, del logo de Águila de Santiago, y ahí es donde me quiero adentrar al respecto. Bueno, tú obviamente por la situación que vive tu país, llegas acá y te integras al, a, obviamente, hacer tu carrera, afortunadamente te ha ido bien al respecto y ya vamos a hablar sobre, sobre aquello, pero... Eh, en el año 2018 te integras a este tremendo club que es el Águilas de Santiago que reúne a diversas chicas que son del extranjero, en particularmente comunidad venezolana y que practican diversos deportes y partiste primero que todo con el kickball ¿Cómo sí. hace el nexo para llegar a este equipo? Mira, es una historia muy graciosa porque llegué gracias al fútbol y te voy a explicar por qué. <risa> Resulta que yo estaba eh, yendo a la Municipalidad de Las Condes, porque vi una publicación de que habían, iban a abrir un equipo o iban a entrenar martes y jueves, algo así. Yo estaba recién llegada a Chile, yo llegué en junio del 2018 y eso fue como en agosto o septiembre. Total que voy, pero no me aceptaron porque por mi situación migratoria en ese momento no tenía identidad acá, entonces me dijeron, no, mira, no puedes formar parte del equipo. Le comento a una amiga de esta situación, una amiga mía de la universidad que también está acá, y me dice, pero es que mira... Yo me conseguí en Instagram que están organizando kicking ball aquí en, en Chile. Y yo, wow, kicking ball. Tenía años sin jugar kicking ball. O sea, yo dejé de jugar kicking ball cuando pasé a la universidad. Y dije, no, esto es una oportunidad buenísima. Entonces, investigo en Instagram los equipos. En ese momento eran cuatro nada más. Y me llaman la atención Águilas, porque Águilas es el nombre del equipo de mi ciudad. Allá se llama Águilas del Zulia, que es el equipo de béisbol local. Ah, Entonces, entiendo. Siento una, digamos, atracción por ese equipo Les escribo por un mensaje directo Oye, mira, estoy interesada en formar parte del equipo ¿Qué puedo hacer? Dígame cuáles son los pasos Total que me responden y me dicen Mira, el domingo tenemos un juego Si quieres acércate, vístete de negro Y ahí hablamos Total que llegué Llegué con varias personas más Que también estaban interesadas en ingresar un equipo La verdad es que si yo no ingresaba a Águila Ingresaba a otro La verdad es que simplemente quería... Tener una actividad deportiva acá y también una oportunidad de socializar, porque una de las partes más importantes, más difíciles de emigrar es el tema de socializar, uh -huh. conocer gente. Y el deporte es una actividad social al fin y al cabo. Entonces, llegando al campo, conozco a la presidenta del club, Jaycee, y hablando con ella me dice: No, entras al equipo. Me dio la camiseta que la, la cargo hoy, la misma camiseta que me dio hace entonces, y entré al equipo. Estuve en Kickin' Ball desde septiembre de 2018 hasta aproximadamente marzo del 2019. O sea, participé en tres torneos completos. Y bueno, en ese momento, Denise en mayo del 2019 crea la disciplina de fútbol. Me dice, oye, anímate, yo sé que a ti te gusta el fútbol. Yo siempre había dicho que me gustaba el fútbol y en los entrenamientos de Kickin' Ball, en vez de practicar Kickin' Ball, practicaba fútbol. <risa> Aprovechaba la oportunidad. Y Denise me dijo, mira, únete a mi equipo. Yo lamentablemente no me pude unir de una vez por temas académicos, tenía que salir del país, pero cuando volví lo primero que hice fue meterme en el equipo y estoy desde entonces, aproximadamente agosto de 2019 estoy full con el equipo Oye, Denise, ¿alguna pregunta que tengas que hacerle en este caso a a María? Eh, ¿Cómo ha sido tu desarrollo acá con respecto a tu carrera deportiva? Sabemos que ¿Realizaste un diplomado? ¿Por qué te motivó irte por la parte deportiva y no por otra área? Mira, el tema de la carrera, uff, eh, te digo Yo conocí lo que se llama derecho del deporte aproximadamente a mitad de la carrera De forma muy extraña, navegando por internet Me topé con eso, me llamó la atención Y fíjate, me ha gustado el deporte toda la vida El derecho del deportivo estaba hecho para mí O yo estaba hecho para él Lamentablemente los estudios del derecho del deporte son muy escasos en Venezuela, aquí en Chile me atrevo a decir que igual, entonces, nada, eh, claro, yo me graduó, yo me gradué en junio del 2018 como abogada, el 2 de junio y el 7 de junio llegué a Chile, o sea, no tuve ningún tipo de oportunidad de, de desarrollarme quizás mi carrera ya, sino que mi carrera inicia aquí en Chile, prácticamente. Y yo había postulado... Um, a un, un trabajo de investigación que hice durante la carrera, lo postulé a unos premios en España. Um, un profesor me lo había recomendado que lo hiciera y resulta que gané ese premio a Mejor Investigación Jurídica en Materia Deportiva y uno de los premios era una beca de estudio. Um, la beca era para un máster y entonces me gradué y estudié en esa misma institución, el Instituto Superior de Derecho y Economía de España, el ISDE, y me graduó finalmente en julio de 2019 como máster internacional en Derecho y Gestión del Deporte. Así que esa es mi, mi especialidad y bueno, de verdad que muy agradecida por haber tenido esa oportunidad, que sí, me la gané con mucho esfuerzo, pero también tuve que tener, tomar bastante sacrificios y tener el apoyo siempre de, de mi familia, de mis amigos. Y por suerte saqué la especialización y bueno, ha sido un impulso bastante importante en la carrera. ¿Valeria? O sea, perdón, María, eh, eh, quería consultarte con respecto, bueno, a eso que, que tú nos comentas de, de ese magíster en Derecho Deportivo. Eh, du durante este tiempo has querido o has incursionado tal vez en, en, en algún otro proyecto o ya me refiero a, a lo mejor asesoramiento a, otro, a otros clubes deportivos acá en Chile. Mira, fíjate, eh, siempre ha sido mi intención. Incluso yo cuando llegué a Chile, lo primero que hice fue enviar currículos a todos los clubes. Mira, busqué en todas las páginas existentes, correos de todos los clubes, y envié, te digo, sin mentira más de 200 correos, y ninguno me respondió. Ese es el tema. Luego eh, dije, nada, yo, yo necesito tener experiencia, quizás no directamente con un club por ahora, sino con alguien metido en la materia. Aquí hay abogados especializados, no hay más de... No hay más de 5, yo creo que ni a 10 llegan, podrían para darles una idea. Les escribí y bueno, lamentablemente no había la oportunidad o el chance de que yo pudiese aprender con ellos, así que la verdad es que aquí en Chile el tema de experiencia deportiva es muy poca, en tema de mi área. Yo he trabajado en muchas cosas, por tema de la migración y todo, trabajé de garzona, trabajé en restaurantes, tuve la oportunidad de ser encargada de una armería, o sea, una venta de armas, o sea, totalmente distinto a lo que yo estaba preparada. Y ahora también ando en un, en un bufete especializado en tema de ley de armas. Ahí he tenido la oportunidad un poco de tocar el deporte por tema de los clubes de tiro. Es lo más deportivo que he tocado acá, pero igual una experiencia muy buena porque ya sé formalizar clubes, constituirlos, las federaciones... Es una experiencia importante. Y hace poco, Fui, eh, ahora formo parte también de un estudio jurídico dedicado full al deporte que está radicado en Venezuela, pero yo sirvo como representante acá. Es el estudio jurídico Carrero y Quintero, tiene mucha experiencia en derecho deportivo, sobre todo en fútbol y en dopaje. Así que de verdad que va a ser una experiencia muy bonita para aprender. Y el tema de, que, de querer asesorar aquí gente, por supuesto. O sea, uno como creo que más que todo el abogado dedicado al deporte tiene que tener esa iniciativa de fomentar el, el asesoramiento a los jugadores, sobre todo en, en temas cuando los jugadores no terminan de ser profesionales o están en vías a eso, en vías de formación, más que todo. Y el fútbol femenino es un mercado que a mí me interesa mucho. Eh, yo tengo ya, eh, siguiendo el fútbol femenino como tal, tengo tres años, te podría decir. Y aprendiéndolo con mi carrera ya tengo algunos meses, estudiándolo, estudiando a full el tema aquí en Chile, el tema en Sudamérica. Siento que es un tema bastante interesante que la gente no ha explotado, que lo ha olvidado. Y tengo el apoyo de este bufete que les comento. Carrero Quintero me dijo: Mira, especialícate especialista en esto, en el fútbol femenino. Es, una, es un nicho importante, sobre todo porque yo he tenido contacto. So, soy jugadora, soy amateur, obviamente. Pero igual uno como jugador entiende muchas cosas, muchos escenarios que quizás una persona que nunca ha tocado un balón entiende. Y obviamente la verdad es que me parece un tema súper interesante y sí, yo estoy totalmente dispuesta a asesorar a jugadoras, a clubes. La verdad es que es una experiencia que me encantaría formar parte de la profesionalización del fútbol femenino en Chile, sin duda alguna, sería increíble. Ahí podríamos hacerle un llamado a nuestros amigos de ANHUP. ¿Conoce esa organización? Por supuesto que conozco la, la ANHUP, sí, por supuesto. Yo eh, conozco a la vicepresidenta Camila García. Tuve la oportunidad de entrevistarla casualmente en para Tácticamente Incorrectas y también la conocía de antes por un foro que se hizo acá de fútbol sudamericano, de fútbol femenino sudamericano. Ah, sí, estuve en ese. Sí, yo 2018. estuve ahí y excelente. Siempre sigo a Alan Huff y todo lo que hace. Estoy pendiente de, de su trabajo. Sí. Perfecto. En estos momentos nos acaba de escribir eh, una chica que se llama Silvia Viera que nos está sintonizando desde Uruguay. Así que agradecemos en estos momentos a la gente que nos está sintonizando y a aquellos que quieran hacer preguntas a través de nuestro Facebook Live Streaming, www.facebook.com. Lo pueden realizar, las vamos a leer como siempre lo realizamos. Y retomando la conversación, ¿has pensado, eh, mi estimada María, hacer también charlas con algunos clubes profesionales para potenciar lo que tú estás trabajando en el área del Derecho? Sí, de verdad que eso es una idea que a uno como especialista del área siempre se le viene a la mente. Sobre todo también intentar compartir algunos conocimientos también para los estudiantes de Derecho, porque no está en la malla curricular el Derecho Deportivo y puede haber mucho más interesado de lo que nosotros pensamos. El tema de hacer charlas con los clubes, como te digo, o sea, uno tiene la intención, pero a veces eh, te cierran un poquito las puertas. Entonces es un poco complicado. Yo creo que en este momento de mi carrera, tengo que seguir creciendo eh, como abogada, tener más experiencia, mayor control de, del área para que un club diga, no, sabes qué, yo necesito que ella, que ella me maneje mis temas en fútbol femenino, por ejemplo, o, en, o el club en general. Ese es el detalle, sobre todo porque, claro, o sea, es entendible, un club tienes a un abogado 20, 30 años de experiencia chileno y tienes a una niña de 24 años, extranjera, no tiene mucha experiencia, ¿a quién, a quién prefieres? Esa es la situación, pero por ahora sé que estoy en un constante proceso de aprendizaje y estoy tomando esta experiencia. Perfecto. Denise, ¿alguna pregunta que tengas para María? Cuéntanos un poco sobre tu nuevo proyecto, que nos llama mucho la atención porque eh, hemos visto muchas entrevistas con respecto también a, a deportistas, tanto extranjeros como más que nada venezolanos. ¿Por qué te enfocas tanto en el en el fútbol venezolano porque eres venezolana o porque sencillamente quieres que se dé más a conocer mira por varias razones primero yo no estoy sola en el programa prácticamente incorrecta es un podcast eh, dedicado al fútbol femenino pero realmente la creadora de la idea principal es daniela palencia que es mi compañera eh, tenemos más de 10 años conociéndonos ella es periodista deportiva y tiene experiencia en eh, en el fútbol femenino venezolano. Ella está en Venezuela y tiene experiencia institucional, muy importante. Ella forma parte del equipo de prensa del Zulia Fútbol Club, que fue uno de los primeros equipos que tuvo rama de fútbol femenino y que participó en la primera liga profesional en 2017. Entonces Daniela tiene un recorrido en fútbol femenino bastante importante, ha estado en ciclo de la selección. Ella me escribe, me dice, oye, vamos a, yo estoy muy interesada en hacer un podcast, quiero que lo hagas conmigo. Y la verdad es que no lo dudé ni en un momento porque es una oportunidad muy buena de aprender más de fútbol femenino y de apoyar el deporte allá. ¿Por qué más Venezuela que, que otro país? Mira, fíjate, las dos somos venezolanas, ella está en Venezuela. Y sí, realmente creemos que el fútbol venezolano eh, necesita un poco más de difusión. Allá no hay ningún, yo creo que no hay ningún tipo de programa en este estilo sobre el fútbol femenino venezolano. Pero igualmente hemos intentado hacer también episodios un poco más generales por ejemplo, hay un episodio dedicado a, al pago de derechos de formación de jugadoras, es posible, y eso es un tema bastante general, es aplicable incluso acá. Incluso yo di el ejemplo de, de algunas jugadoras en, formadas aquí en Chile. También hay episodios donde hablamos sobre la profesionalización de fútbol femenino, si es factible, si no es viable. Lo conversamos con dos invitados súper especiales, pero uno de ellos fue la propia Camila García, de Entonces si bien está más enfocado al público venezolano, porque tenemos más público venezolano que chileno o de otros países, igual intentamos hacer varios enfoques. E igual también es, eh, digamos, es entendible, porque la mayoría de los contactos que nosotros tenemos son del fútbol venezolano. Incluso las jugadoras que hemos conseguido son de, de la liga venezolana o son de la selección que están en el extranjero. Y en el último episodio sí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisco Rodríguez, venezolano, pero es preparador físico del Colo Colo femenino. Entonces ahí es, hicimos esa conexión y ahí vamos a continuar. Entonces sí, eh, tenemos solamente 8 episodios, falta mucho para que el programa tenga esa estructura que nosotras queremos, pero estamos muy emocionadas y obviamente queremos trabajar por el fútbol femenino. Desde dos perspectivas bastante interesantes, el periodismo, tiene experiencia institucional Daniela, mi compañera, y en la parte deportiva, marketing, organización, mucho más. Ahí me quiero detener en lo que tú comentaste con respecto al trabajo profesional. Eh, ¿Tú crees que dentro de Sudamérica se pueda dar esto en un corto o en un largo plazo? Obviamente estamos en una pandemia, se hubo un parón al respecto, pero ¿crees que hay mayor afluencia de gente que está contagiada con el fútbol femenino a nivel sudamericano o falta mucho más por trabajar? Mira, antes de la pandemia yo creí, o sea, creo que el fútbol femenino en Sudamérica ha crecido. Indudablemente. En, la verdad es que los últimos tres años han sido muy importantes, porque fue el 2017 donde inicia esos procesos de profesionalización en las ligas. Está el caso de Colombia, Venezuela, propio Chile, Argentina, Brasil, son quizás los países más importantes en tema de profesionalización. Hay otros países que están bastante, digamos, atrás, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador ha avanzado bastante, Uruguay ha dado unos pasos importantes el año pasado. Entonces el tema del COVID me preocupa bastante en ese sentido, porque antes del COVID había dado unos pasos muy importantes. Ya después de la pandemia es que va a ser el reto más grande, porque hay que ver cómo se lo toman los clubes. Y bueno, ya hemos, ya hemos visto ciertas reacciones, por lo menos en Argentina no va a haber más fútbol hasta el año que viene. No. En Chile estamos en veremos hasta agosto. Hay que ver qué es lo que sucede. En Venezuela se suspendió el fútbol masculino, se piensa que se va a hacer lo mismo con el femenino, que ni siquiera habían pensado. Tienen meses sin competencia. En Colombia ni siquiera tenían fecha de inicio. En, en otros países tenían una o dos fechas jugadas. Entonces, lo más complicado que yo veo del fútbol femenino en Sudamérica es el tema de que no hay uniformidad. ¿Y a qué me refiero con eso? A que Mira, hay una liga que empieza en enero, hay una liga que empieza en marzo, hay otra que empieza en agosto, hay otra que empieza en septiembre, hay una que es anual, hay una que es por tres meses, entonces hace muy complicado que, que, que exista un mercado unificado del fútbol femenino en Sudamérica, sino que hay mercados eh, polarizados o en cada país, entonces yo te puedo decir, mira, yo soy fanática del fútbol femenino chileno, me gusta la organización, los, los clubes, pero... Ajá, y si yo no fuera solamente fanática del fútbol chileno, sino que pudiera ser fanática del argentino, del venezolano, del colombiano, que me llamara la atención. Eso es un gran problema y es una crítica que yo le hago a la Conmebol como tal, que yo creo que la Conmebol tiene muy abandonado el fútbol femenino, mientras que las ligas locales han intentado hacer mejoras, unas mejores que otras obviamente. Pero esa es la situación particular del fútbol femenino aquí, que no está nada unificado, que los calendarios son muy distintos, los equipos están en diferentes niveles, entonces es complicado. Yo veo avances importantes, yo creo que a mediado plazo, porque te digo, o sea, la pandemia va a pegar muy fuerte al deporte en general y que te digo, el fútbol femenino sudamericano se va a ver bastante mermado. ¿Y por qué te lo comento? Porque acá tenemos a dos chicas que de alguna u otra forma han dado su granito de arena dentro del fútbol femenino, una en el aspecto amateur y también en el ámbito de colonias de gente que vive en un país extranjero como es el caso de Denise, lo cual... Siempre lo hemos dicho, nos alegra bastante que esté con nosotros Y también destacar el tremendo trabajo que haces con tu comunidad Por algo ha habido un crecimiento por parte de tu club Y es la idea que sigan creciendo y mostrándose a nivel nacional Porque es una tremenda, pero tremenda iniciativa la que ustedes tienen Y por otro lado tenemos el caso de Carla Que ella es coordinadora del cuadro de Unión La Calera, También... Eh, ha tenido una historia de sacrificio muy fuerte ella junto con muchas chicas que comenzaron con este equipo Y eso es lo que nosotros queremos mostrar, queremos mostrar distintas realidades para que esto siga creciendo Para que esto se siga expandiendo y no se quede stand-by Porque hay muchas historias que se están desnudando debido a esta pandemia Pero no podemos dejarlas detenidas, sino que tenemos que continuar para que cuando ya esto se normalice mantengamos el mismo ritmo que se estaba manteniendo hace unos meses atrás. Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Y sí, el trabajo, por lo menos acá, vamos a hablar un poco más de Chile. El tema de Chile, el tema de la formación y del fútbol amateur es súper importante porque Aquí las jugadoras en general, muy pocas, tienen esa oportunidad de formarse desde los 12 años, que es quizá la edad ideal para empezar con, con tu carrera, si quieres ser profesional. Coincido contigo. Coincido contigo. Eh, mientras que aquí el nicho es jugar en equipos de fútbol sala, baby fútbol, hasta que o fichas por un equipo o un ojeador te ve y tienes la oportunidad. A algunas le llegan a una edad bastante tarde, o sea, por ejemplo, que tú llegues a un equipo a los 22 años es complicado. Claro. Entonces, claro que sí. entonces, el tema formativo en este momento Chile lo empuja es el fútbol amateur, el, el fútbol por hobby. Algunas lo jugamos por diversión, otras lo juegan es porque quieren crecer en el deporte y tener una oportunidad. Entonces, definitivamente es muy importante el trabajo que se hace en ese nivel. Claramente que sí, súper importante, siguiendo tu, tu opinión, eh, ahí, ahí estamos al debe, por ejemplo, eh, doy información de nuestro caso, bueno, y son seis equipos más que tienen recién categoría sub-15, imagínate, entonces claro. es complejo el tema de, de formar o, o captar también jugadoras para tener una mejor competencia a la vez nacional, porque aquí ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con nuestra liga? Que, que al final, claro, Colo-Colo, Palestino, Morning y la U de Chile son las que a lo mejor por sus recursos, eh, por su... Por su eh, ¿Cómo decirlo? Por, por el reconocimiento que existe a esos clubes, tienen la posibilidad también de formar niñas o que más niños lleguen a ellos. ¿Y qué pasa con los demás? Entonces ahí también en nuestra liga se, se, se produce una... Una, un desnivel, digámoslo así, en la misma competencia. Sí, esto es. Yo creo que pasa en todas las ligas del mundo, la verdad. O sea, siempre va a haber clubes más, más grandes, que tienen más recursos, que tienen la posibilidad de, de tener a su cantera de jugadoras esa formación. Pero es una. Es un trabajo que necesita ser dado tanto por la Liga de fomentar las categorías menores en cada uno de los clubes que están por lo menos en la primera división de la, de la, de la Liga Profesional y también un trabajo que ha ido luchando la ANHUF en mi opinión y los mismos equipos formadores. Hay, por experiencia te digo, hay equipos formadores que quizás no, sus objetivos no son llegar a ser un club de primera división, pero sí ser una oportunidad para que las jugadoras se formen ahí y posteriormente den el salto a la liga profesional. Así que es un sistema que quizás no sea el ideal, pero es el que tiene Chile actualmente y la verdad es que hay clubes formadores bastante buenos, muy, muy, muy buenos y hay trabajos que increíbles. Lamentablemente a las jugadoras a veces les toca jugar en condiciones que nadie quisiera que jugaran, pero eh, forma parte de la, del crecimiento que se está haciendo y yo creo que si tú te pones en, en, en retrospectiva, cinco años atrás, Chile ha mejorado mucho en fútbol femenino, en mi opinión. Sobre todo por el tema de la Copa América en el 2018. O sea, fue un, un punto de inflexión importante acá. Claramente. Coincido, Denise. Eh, sí, claro. Eh, con respecto a tu proyecto, Viloria, tácticamente prácticamente correcta. Esperamos que puedas hacer la invitación a Carla en representación de la calera. También como hay otros equipos que también me gustaría que les invitaran, que son chilenos, para ver si puedes abrir un poco más eh, tu proyecto, un poquito más al, a Chile y apoyar a tu compañera desde acá. De igual sí. sí, por supuesto, la verdad que estaría encantada en, en crecer un poco las fronteras del programa y bueno, la verdad que sería un placer. El, como les digo, el proyecto está... Tenemos apenas dos meses en él. Eh, tenemos ocho capítulos y bueno, vamos dando pasos, mejorando la producción eh, en medida de lo que se puede, porque entenderán que hacer un programa a la distancia y con alguien que está en Venezuela con tantos problemas, más, básicamente recursos de electricidad, es bastante complicado. Pero eh, eh, hacemos lo posible para que el programa sea bastante bueno y. Por ahora eh, nos ha ido bien en la audiencia, sobre todo en YouTube y en, en Spotify. Esperamos seguir creciendo y obviamente abriré las puertas a, a diferentes instituciones. Eh, por ejemplo, hemos entrevistado jugadoras, eh, a analistas de rendimiento, a sindicalistas, a preparadores físicos. Por supuesto, nos falta eh, gente de la formación, de las canteras, de los clubes como tal. Así que bienvenido sea, la verdad. Todo lo que sea fútbol femenino y material, para el programa es bienvenido. Así que ya, Carlita, tenemos la invitación hecha. Estoy, estoy ok, entonces. <risa> Yo feliz, feliz, feliz. Ya, ahora retomemos el tema de Águila de Santiago. Tú habías hablado que estuviste primero en el Kicking Ball y ahí una conversación puntual de Ni te convence para integrarte al fútbol. ¿Cómo ha sido el crecimiento de, del equipo de Águilas y también el trabajo que han hecho con el profe Jeremy en esta pandemia? Mira, el tema del el equipo obviamente ha crecido mucho. Eh, nosotros empezamos con básicamente 6-7 jugadoras. Eh, denis nos conseguía partidos amistosos puntuales, pero poco a poco fuimos adquiriendo mayor experiencia en torneos que es bastante importante, tener contacto con otros equipos. Tuvimos la oportunidad de tener otros dos entrenadores antes del profe Jeremy, que lamentablemente no pudieron continuar con nosotros, pero muy felices de la contratación de Jeremy, porque Jeremy se ve que es un preparador físico nato y un amante de fútbol al morir, así que la verdad es que es una persona que te motiva a seguir adelante. Eh, el equipo obviamente se ha visto un poco mermado por el tema. Primero, cuando pasó lo del estallido social, Obviamente, no pudimos entrenar en, esa, en esas semanas y físicamente eso te, te complica un poco. Luego pasan dos meses donde estábamos llegando a un, tema, a un punto físico bastante bueno con el profe Jeremy, los entrenamientos, tuvimos varios torneos seguidos. Y bueno, ahora pasa el tema de la pandemia, que sí, ha sido complicado. Hemos intentado llevar reuniones en, de entrenamientos a distancia y el profe también nos ha en sugerido entrenamientos que se consiguen en YouTube. Es bastante fácil conseguir cualquier rutina en esta red social y la verdad que así lo hemos ido llevando. Lamentablemente es una situación que se nos escapa de las manos. Ojalá pudiésemos entrenar y mantener el ritmo competitivo. Pero bueno, eh, confiada de que ahora lo importante es el tema de la salud, cuidarse. Y ya tendremos la oportunidad de volver a esa condición física que hayamos tenido. No tenemos esa presión, a diferencia de otros clubes, de que tienen que mantenerse porque no somos profesionales ni mucho menos pero si sí quisiéramos volver al nivel lo antes posible, obviamente, te lo digo como jugadora, soy demasiado competitiva, yo quiero siempre ganar. Es algo que me llama bastante la atención, chicas, ahora que hago como el parandón de mi experiencia dentro del fútbol femenino, ustedes tienen una competencia muy sana, siempre obviamente pensando en ganar, pero obviamente manteniendo el valor del compañerismo y también de la hermandad. Y eso se ve bien reflejado en el trabajo que realizan Águilas y también, ahí lo digo nuevamente, lo que ha realizado Denise. O sea, para ti, Denise, debe sido un trabajo titánico, haber formado el club deportivo Águilas en el ámbito futbolístico. Y obviamente ya se están viendo los, los crecimientos, los frutos y qué mejor que eso Verlo dentro de las mismas redes sociales Porque la campaña que han hecho Ustedes es muy agresiva Y también es muy bien hecha Y eso habla muy bien de ustedes Sí Nada fácil de verdad Porque hay que estar buscando materiales Todo el tiempo Y tenemos Una página principal Que es donde están todos los demás Deportes, por eso decidimos Apartar un poco lo que se dice El club el, de fútbol, para poder tener, porque el fútbol siempre tiene mucho más material que los demás deportes, en este caso por decirlo así, en el softball el softball acá en Chile no es muy conocido uh -huh. entonces a veces suele pasar que no tenemos mucho material de allí, porque los campeonatos eh, casi están suspendidos, muy poco las chicas juegan, entonces hay muy poco material, al fin, el fútbol es súper diferente, en el fútbol tú puedes buscar un amistoso, entrar en cualquier, cualquier liga y participar. Ah, siempre sale algo nuevo, siempre hay movimiento. Entonces era como un poco injusto eh, llenar las redes de solo fútbol cuando hay otras disciplinas también allí. Entonces era como que mejor aparcarlo y, y así cada uno tener su propia publicidad. De hecho el kickball también abrieron su propia eh, Instagram porque ellos también tienen bastante material pues, que mostrar. Y no, pero poco a poco, entre todas, nos apoyamos, buscamos siempre algo que subir, siempre tenemos algo que mostrar, que enseñar, y así. Oye, y en ese caso, María, eh, bueno, ya llevas prácticamente un año y fracción con el club, eh, y ustedes son carácter amateur. Eh, fútbol 7 o están jugando ya con la cantidad que todos conocemos Que son los jugadores O se mantienen dentro de ese de ese rango futbolístico No, nos mantenemos jugando Fútbol 7 Fútbol 7 o Fútbol 6 eh, Es la disciplina de la, de, del club Sobre todo por el tema quizás Dos cosas muy importantes eh, La facilidad que es, como te dijo Denis De conseguir partidos y torneos amistosos en esta disciplina en Fútbol 11 yo creo que se complicaría un poquito más la, cu la cuestión y también la cantidad de jugadoras porque al final eh, son jugadoras o somos jugadoras que estamos por hobby, por diversión, pero a veces se complica un poco la, la situación por tema de trabajo, por tema de estudios, tenemos chicas que están en la universidad, otras que a veces trabajan de noche, entonces es un poco difícil a veces eh, conseguir incluso para el baby fútbol, no me imagino para Fútbol 11, debe ser horrible. Y la verdad es que también nosotras, por lo menos hablo por mí, yo siempre he jugado a baby fútbol o incluso en Venezuela jugaba a fútbol 5 lo que se conoce como fútbol sala. Entonces, eh, son las disciplinas que yo creo que todas hemos tenido experiencia y como te dijo Denise, hemos tenido éxito en conseguir torneos en equipos que se quieran enfrentar a nosotras. Entonces, me parece que es la disciplina idónea para el club y para, para nosotros como equipo. Sí, ¿por qué te lo comento porque conversa, disculpa, disculpa calidad Conversaba con un amigo Al respecto del fútbol 7 Y él me señalaba que desafortunadamente eh, Para él Como patrocinador de un equipo Decía, pucha para mí es más factible El fútbol 7 porque va gente Llega en contacto, gente que estudia En medio del fútbol femenino E igual yo siento que si bien ha sido un avance Del fútbol 7, igual Yo creo que hay que apuntar a lo otro Para que esto crezca y crezcamos todos Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que igual el fútbol 7 es una disciplina bastante interesante incluso para la formación. O sea, cuánta cantidad de jugadores, te hablo de la rama masculina, creció jugando fútbol sala, o fútbol de barrio. Y también la accesibilidad. Exacto. O sea, es más fácil conseguir una cancha de fútbol 7 que una de fútbol 11. Hay que estar claros en eso, o sea, de fútbol 7 puedes conseguir en cualquier comuna. Mientras que tener acceso a una cancha de fútbol 11, las condiciones adecuadas para jugar... ¡Uy! Es complicado, es complicado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, María, te quería hacer una consulta ya más adentrándonos en, en tu propia característica como jugadora. ¿Cuál crees tú que es lo que más te, te caracteriza, valga la redundancia, como como parte de, del juego en el fútbol 7, en este caso, o en el futsal? ¿Cuál, ¿Cuál es tu mayor característica? Mira, te voy a hablar de mi parte como personalidad y de juego, de táctica. De táctica, increíblemente yo empecé como delantera. Como soy un poco alta, entre comillas, no me considero tan alta, pero era más alta que mis compañeras, me, me jugaba de 9 de y me iba bastante bien, te digo. O sea, hacía muchos goles, no sé por qué, pero me iba súper bien. Ya luego, cuando llego a Chile, me doy cuenta que no eh, soy mejor en otra posición o puedo aportar mejores cosas en otra posición, eh, me fui bajando a mediocampista hasta que llegó el profe Jeremy. Cuando llega el profe Jeremy, nosotros perdemos a, a dos jugadoras de la defensa. Entonces yo digo, mira, <risa> yo creo que la oportunidad de que yo tenga que bajar, porque nadie va a querer serlo y yo quiero aprender. Entonces me atreví y actualmente soy central, es mi posición. Eh, no suelo ser la central fija de abajo, sino que juego más como lateral, como carrilero. Tengo cierta velocidad y tengo resistencia también. Entonces es una posición que se me da un poco. Y bueno, ya hablando de la parte táctica, creo que tengo buena visión de juego. Porque jugué bastante tiempo como mediocampista y... Te digo, o sea, mis jugadores favoritos en fútbol son mediocampistas. Eh, está Xavi Hernández del Barça, es mi jugador favorito de toda la historia. Y en mujeres me gusta mucho Alexia Putellas, la española. Son mediocampistas de juego. Entonces me, me gusta ese estilo. Y como defecto, mira, a veces me apresuro un poco, tomo malas decisiones, eh, de carácter soy un poco fuerte, no me gusta perder. Este, si una compañera discute, sí, soy yo soy agresiva y te digo, hay, y yo soy de la teoría de que o pasa el balón o pasa la jugadora, no pueden pasar ambos. O sea, eso no me lo puedo permitir. Entonces, sí soy un poco agresiva en ese sentido. Obviamente no busco herir a nadie, pero no dentro sí, del sí. reglamento. Sí, claro. <risa> y, y obviamente, mira, yo hago cualquier cosa para evitar un gol. Te lo digo, o sea, me, incluso jugando para águilas me he tirado en, en grama a, a 35 grados de calor, me he tirado para evitar un gol y bueno, me he quemado las piernas por eso, pero lo hago. Soy muy apasionada en el, dentro de la cancha. ¿Y cómo trabajas esa pasión que muestra María, mi estimada Denise? ¿Puedo <risa> <No> decirlo? <es, no. risa> bueno... <risa> No, bueno, de hecho tengo como tres jugadoras, pero creo que todo es, eh, todo es en tener una buena comunicación con las jugadoras, llamarlas aparte y decirle, hey, ¿qué pasó aquí? ¿por qué hiciste esto? ¿vamos a solucionarlo? Y así, por lo menos el profesor Jeremy se apoya mucho en eso porque o sea, todas, obviamente son todas niñas que... Él me llama y me dice, Denis, ¿me pasó esto con esta jugadora? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Tú que eres mujer? ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí, ahí vemos, porque yo también tengo mi carácter. Sí. sí, nos consta. Pero me he sabido manejar con respecto a eso, nada como evaluarlo, porque obviamente hay momentos de juegos que entre ellas puede haber choques creo que me imagino que también te ha pasado Carla, que hay en, que hay jugadoras que sí, que entre ellas ha habido pero no, se resuelve es hablando por cada una parte y me, o sea, me ha ido bien en eso, de hecho sí o sea, es, es cuestión de la adrenalina también o sea, es, es fuerte porque como es un como estamos hablando de una cancha más reducida, el choque es como más, se sí. ve más ¿no? entonces la adrenalina, Exacto, entonces ahí es cuando conlleva y nos ha tocado equipos fuertes de comunas uh. fuertes que notamos como muy adaptadas. Entonces hay jugadoras, ahí tengo jugadoras más delicadas. Yo me, yo me transformo en esos partidos, definitivamente. Entonces jugadoras muy, que tengo jugadoras muy delicadas y vienen esas, estas otras jugadoras fuertes entonces se, se tiran, entonces yo pero levántate, pero no te pasó nada pero me dolió mí entonces caemos en eso y, y, y es por la adrenalina entonces es cuestión de práctica, de hablarlo y, y así pero sí tra, tra, trabajar como canalizar esa misma pasión o esa energía que, que uno fluye cuando juega si sí, el, el fútbol es pasión absoluta hay que sí. ir eh, como dosificando esa, esa fuerza que, que pueden tener cada, cada jugadora, o, cara, o cada jugadora qué característica va a tener. Porque una va a ser fuerte, otra va a ser más veloz, o, o una va a ser la líder que va a calmar el resto del equipo. Pero son cosas que, que se van viendo ahí en, en cancha y la experiencia que, que te va dando los juegos en sí, como, como el comportamiento del equipo. Exacto, suele pasar. Oye, tenemos posteos en estos momentos En nuestro Facebook Live Streaming de Tu Zona X Nos escribe eh, Luis Alberto Jaque Saludos desde Coquimbo También nuestro amigo Francisco Galleguillos Aguante el fútbol de barrio Respirar calle, ya sea Baby fútbol, fútbol calle, fútbol 7 O futsal, Qué lindo sería organizar campeonatos Y profesionalizar todo Pero yo soy muy soñador Pero pislumbro siempre Lo mejor para el fútbol femenino bueno, eh, Francisco, que te venías integrando recientemente, María señalaba al principio del programa que ese es uno de sus grandes anhelos dentro de, del ámbito del derecho y está trabajando en esto, tiene su podcast que ya vamos a interiorizar más detalles al respecto y también nosotros estamos en la misma senda, por eso nosotros queremos eh, seguir eh, mostrando estas realidades porque tenemos que crecer todos, ya sea fútbol profesional, fútbol amateur, fútbol 7 pero todo dentro del rango del femenino porque sí, las chicas vaya. ya saben exactamente, porque ya ustedes se lo ganaron, Sí, hay que decirlo ustedes se lo ganaron y tiene que esto profesionalizarse una vez por todas continuamos con los posteos, nos escribe el profesor José Luis Espinosa entrenador de Fernández Vial saludos a todo el panel gracias profe nos escribe también don Roberto Rojas su ruta, felicitaciones, sigan peleando por sus derechos, se lo merecen coincido plenamente con el auditor y finalmente Fernando Paso, la profe de Fer sigan siempre firme con sus convicciones, abrazos, un gusto escucharlas, así que agradecidos por la tremenda sintonía que estamos teniendo al respecto y aprovecho de hacer eh, la siguiente eh, acotación eh, a ustedes Carla Denise, ¿les gustaría más adelante, si se llegase a dar la instancia, ya estemos mejorados de esta terrible pandemia? ¿Jugar un partido Unión La Calera versus Águila de Santiago como una vistosa? Uh -huh. claro, sí. Claramente va a mandar a todas las amateurs, sí. Obvio que sí, obvio que sí. Estamos dispuestos a, a enfrentarnos. La única. Con... Mira, pero juegan contra nosotros la, la, el banquillo, por favor. Y las lesionadas. La, las reservas contra ustedes, no. no las no. La sub-15 la sub contra nosotros. Ahí ahí tenemos que hacerlo, claro que sí. De hecho, yo, bueno, en esta conversación, me, cuando hablaban del fútbol, las posiciones, me volvía todo ese hambre, todo ese hambre de, de jugar. Porque deseo sí, mucho tiempo duda. de jugar. Entonces. Si esto pasa, yo voy derechito y voy a estar con ustedes. Me, me voy a animar y, y me voy a hacer el tiempo pa, para estar, si es que me aceptan en el equipo. Me adhiero, me adhiero sí. a lo que dice Carla, me adhiero plenamente. Muchachas, vamos a pasar en estos momentos a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa salga a través de la señal de tu zona X, partiendo con nuestros amigos de New Print. Nuble Print, publicidad deportiva, ya sea en algunos elementos como tacitas, llaveros, porta mouse, También algunos elementos para tu automóvil relacionado al fútbol profesional Como ahí estaba mostrando DJ Fakir en las imágenes del streaming Pueden visitarlos en su Instagram, arroba nubleprint y al Whatsapp Más 569 669 y quiero tomarme una pequeña licencia, muchachas, porque dentro de esta semana está una persona muy importante para mí, que es mi padre, está de cumpleaños, y le quiero dar las gracias a Eduardo porque él me hizo el regalo a mi padre, me va a llegar pronto a mi casa, y es un trabajo maravilloso que realizó New le así que no puedo adelantar nada por un tema lógico, porque mi papá me está escuchando, así <ríe> que no puedo decir más. No pero, diga nada, pero, no diga nada. Pues, lo único que puedo decir... Lo único que puedo decir es que el trabajo es maravilloso Y si ustedes van de parte de Ataque Directo Ustedes pueden tener un 20% de descuento en sus productos De nuestros amigos de New Leprint Como ustedes están viendo en estos momentos en pantalla Ahí tenemos tazones de Ataque Directo Llaveros de nuestro programa que hemos dado a nuestro invitado Que parte del panel de Ataque Directo tiene Denis, parece que nosotros te debemos productos de New Leprin porque tú estuviste de cumpleaños justo esa semana que fue la, la, el inicio de la cuarentena, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, te, te lo, lo tenemos en el estudio de zona y ahí te los vamos a entregar. Así que muchas gracias, Eduardo, y también saludamos a la gente de New Leprin. Y ojo. Acuérdense que pronto se viene el Día del Padre, así que ahí también vayan indagando, revisando las redes sociales, por si quieren darle un regalo asociado al fútbol o al tenis, gentileza de Nuble Print. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, los mejores cortes de cabello, también eh, cambios estéticos que las damas si quieran realizar con su cabello lo encuentran a través de Estilista Turco, ellos se encuentran en estos momentos en la bella ciudad de Iquique, ahí tienen su casa central, se estaban trasladando también a Santa Cruz y justo cuando iba a ser eh, ya inicio del mes fuerte que era marzo, empezó el coronavirus y no pudieron instalarse acá en Santiago, así que Queremos darle las gracias a lista Turco por seguir con nosotros. Síganlos en sus redes sociales. Arroba Eduardo con w quafor Y pueden escribir al WhatsApp. Más 569 576 58109. Y también quería notificar que están con promoción. Por el mes del día de la madre. Con un baby light. color raíz. Masaje capilar. Corte de TV. Cabello. Alisado permanente. Eh, esto por tres meses mínimo Así que más información lo pueden tener en las redes sociales Como acabamos de indicar a continuación de Estilista Turco También saludamos a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Coru Que también se la ha jugado por el fútbol femenino, el fútbol amateur Y también es patrocinador del cuadro de Unión La Calera Ellos van a vestir al primer equipo de pies a cabeza Y esperamos ansiosos ya eh, Tener Acá para poder mostrarlo a través de La señal de tu zona X y en las redes sociales Del club, la indumentaria Que va a poseer el cuadro de Unión de la Galera O oh, no mi estimada Calita Exactamente, estamos ansiosos ya Que es esto pronto pronto suce, o sea, pronto se vaya, digámoslo así, y ¿eh? es tener nuestra camiseta. Yo tengo un avance, pero no sé si puedo darlo, yo creo que más adelante lo, lo voy a mostrar. Sí. Pero tú quiero... un avance quiero... de nuestro modelo. Lo único que te podemos consultar, ¿cómo se viene? ¿Está hermoso? ¿Faltan cosillas todavía? o detallitos, pero, pero está, está interesante. Ahí ah, no lo genial. Genial, <risa> genial <risa> Magano. Les quiero recordar que pueden visitar sus redes sociales arroba deportes corur, o también pueden escribir al whatsapp más 569 992 79083 vente y confección de indumentaria deportiva equipos buzos primera capa petos morrales gorros entre otros también saludamos a nuestros amigos de Aqua Antu la mejor agua purificada que puedes encontrar en la región metropolitana, despacho gratis por todo Santiago, recargas de bidones por mil pesos cuatro recargas en adelante 2.500, hagan sus pedidos al whatsapp más 569-455-56740 o al instagram arroba aqua.antu eh, agua y este es para Denise y para nuestro DJ Fakir que les gusta mucho el café pueden encontrar más información en Bazar Cafetero Bazar Cafetero eh, la mejor tienda online dedicada al café pueden encontrar chocolates de cacao también café de granos proveniente de Colombia y cuadros realizados también con granos de café para que puedas adornar tu pieza, tu oficina y también eh, algún lugar de trabajo, para más información puede visitarlos en su Instagram arroba pasar.cafetero o también en su página web www.bazarcafetero.com Donde puedes tener mayor información al respecto de esta linda pyme Que está dedicada a lo que es el café Ya que todos sabemos que en Chile Una de las bebidas más consumidas a nivel nacional es el café Y también aprovechen esta, esta tienda En donde pueden tener productos para el Día del Padre Donde pueden regalarle un rico café de grano Y también chocolates con un 72 y también 85% de cacao. Así que más información también la pueden tener en el WhatsApp más 569-795-54102. Saludamos también a nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7 tienda online donde venden productos de indumentaria deportiva. Para mayor información, visítenlos en su Instagram planeta bajo spa o en su página web www.planetasiete.cl donde tenemos ahí una interesante alianza donde ya vamos a estar informando pronto más detalles al respecto de planes que tenemos con este auspiciador y respecto a Unión La Calera, femenino Carlita Ravera, ¿qué nos puedes informar? Sí muchachos, bueno, es momento, eh, bueno, nosotros, nosotros dijimos la semana anterior que hicimos una alianza con Planeta 7, así que ellos nos van a estar ayudando eh, también en la difusión, cierto, y ahí paso a paso vamos a ir viendo qué otra cosita ellos nos pueden colaborar. Además, creo que es el momento, tenemos que recordar nuestra rifa. Nosotros estamos, hace un tiempo atrás, eh, realizando una rifa a beneficio de Valentina Romero, que hace poquito nosotros dijimos quién era, no, no queríamos decir abiertamente la chelita, la chelita fue la chelita así que bueno ya lo digo ya lo digo así que la chelita lo dijo así que yo voy a ya no hay que guardar nada ningún secreto entonces pero ella está súper bien de ánimo así que nos autorizó bueno. a dar su nombre ya escucha recordamos un poquito para la gente que no quizás no vio los últimos capítulos lamentablemente nuestra jugadora sufrió un accidente de tránsito eh, tuvo eh, doble fractura tibia peroné, ella fue operada está en ese proceso está en casa haciendo eh, algún tipo de rehabilitación eh, de a poquito porque está recientemente en, en esa fase eh, y obviamente se viene para largo su, su proceso de recuperación entonces nosotros como, como equipo organizamos esta, esta, esta rifa a beneficio de ella para su recuperación Voy a nombrarles entonces los premios que tenemos, de hecho la semana anterior se sumaron dos nuevos premios importantes, así que los vamos a nombrar. El primer premio es la camiseta ULC autografiada por todas nuestras jugadoras que ya la tengo, se la voy a mostrar más adelante o el próximo capítulo, mañana la voy a tener más cerca. En... Eh, horno microondas que también ya está listo, balón de fútbol, eh... Eh, tenemos también la camiseta de Food Shop que nos va a colaborar con eso. Que va a ser que la persona que lo gane va a poder elegir qué camiseta va a querer, ¿ya? De, de cualquier equipo, Inter, Barcelona, etcétera, lo que usted desee. Y además eh, sumamos los guantes Wemul, ¿verdad? Y también eh, las cinco sesiones de la PF Fernanda paso que eso se sumó la semana recién pasada, ¿ya? ¿Cómo usted puede colaborar? ...la cuenta Ruth, para que usted pueda hacer el depósito... ...es la siguiente... ...17-230-388-9... ...reiteramos... ...17-230-388-9... ...a nombre de Camila Vargas... ...el valor del número... ...es de mil pesos... ...y recordar también que sumamos 50 números... ...a, a la rifa... ...en un principio eran 200, ahora sumamos... ...250, ¿ya? Entonces, en el asunto... Cuando usted envía el mail a la siguiente dirección, Camila Ignacia Vargas, 1989.com, en el asunto usted va a mencionar qué números desea o bien ir ahí comunicándose para que les den la información de cuáles están eh, aún disponibles. Ya llevamos ya casi el 60% aproximadamente, ya habiéndole sumado estos 50 números, así que vamos súper bien. Esperamos que ya. Dentro de los próximos días podamos vender toda la rifa, que es la idea Y hacer eh, el sorteo vía, como lo hicimos con Chelita hacerlo con, con la radio Así que dejamos todos sí, exacto eh, invitados para que puedan colaborar Sabemos que es un momento complicado, pero ahí un granito de arena eh, Es muy beneficioso para nuestra jugadora que, que está en estos momentos complejos Así que eso Gonzalo Sí, te faltaron tres premios. El apoyo que le faltan? iba a brindar la, sí. la Cari Montesi, sí. la camiseta de Palestino Futsal que utilizó en la Copa Libertadores, gentileza del profesor Claudio Quintiliani, y la camiseta de Fernández ah, Vial. Ah, ya, ya sé por qué no los dije. Gonzalo. ¿Por qué? Sí, me recordé. Porque esas dos camisetas vamos a hacer eh, una, ¿cómo se dice? Una especie de subasta. Entonces ah, las tengo ahí armaditas para tener otra chance de, de, de tener eh, dinero. Así que por eso no la, no la había dicho. Ah, Pero sí me faltó Entiendo. las tacitas de la cara. <ríe> <risa> Sí, había faltado z detalle Oye, lo otro también que queríamos señalar Que ahí Carla lo mencionó, se nos había olvidado En el tintero saludar a nuestros amigos de Foodshop Que es una tienda online donde Venden camisetas de fútbol deportivo Puedes tener la de Cristiano Ronaldo La de Paulo Dybala También la de Boca Juniors Marca Adidas, de diversas selecciones De fútbol profesional, también Paulatinamente están sacando de fútbol femenino Y para mayor información Visiten su Instagram foodshop.com. Punto scl y en su página de Facebook Food Shop SCL. así que ahí pueden encontrar los diversos modelos que vende Ignacio que es el dueño de esta pyme de esta y también agradecer por supuesto el apoyo que brindan solame, no solamente a este programa sino que también a la rifa que está realizando el cuadro de Unión La Calera, así que saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro espacio, te una sorpresa mi estimada Carlita Ravera ¿Sí? Y sí, te escribe tu madre en estos momentos. ¡Ah, mamita! Dice lo siguiente. Qué lindo, niñas, que tengan tanta pasión por su deporte, sigan así, van a lograr ser grandes. Un saludo especial para mi hija Carlita, te amo. Eso es lo que escribe tu mamita. Gracias, mamita, te amo también. Oye, una cosa que no ha ido pasando últimamente, y lo digo de todo corazón. Estos últimos tres programas hemos tenido harta sorpresa y agradecemos eso a todos, de verdad, porque la idea que nosotros queremos hacer es que el fútbol femenino crezca y no llegar sin merecer, por ejemplo, por supuesto el apoyo que nos brindan ustedes, sino que ya las muchachas puedan tener... Eh, las instancias para poder costear su, su salud no tener inconveniente eh, económico sino que ya vivir plenamente de su trabajo más posteos tenemos acá, nos escribe nuevamente el profesor José Luis Espinosa qué buena noticia para las chicas de la calera, felicidades en base al auspicio con Planeta 7 y también tenemos posteo acá de Sergio Alejandro González que nos manda saludos desde la comuna de Paine así que agradecemos a todos el apoyo Ahora sí, eh, retomamos con María Viloria, nuestra invitada del día de hoy, y quiero retomar lo que habíamos comentado ya en el primer bloque con respecto a tu proyecto que es tácticamente incorrecta, ya llevas algunos programas eh, como podcast, te has abocado a lo que es el fútbol venezolano, obviamente por sobre el chileno, por la situación que tú habías comentado, pero me imagino que quiere abarcar otros temas, obviamente relacionados a esta a misma instancia que es el fútbol femenino, obviamente para aportar tu granito de arena de arena para que crezca a nivel sudamericano. Sí, por supuesto, es, un, es una, un objetivo que nosotros tenemos. Y también entender un poco que la situación de la pandemia y que estén detenidas las ligas también nos complica un poco en tema de contenido. Crear contenido en este momento es un, un don, definitivamente. Entonces, hemos ido eh, apostando por temas que habíamos decidido dejar para más adelante. Y como te digo, las facilidades que hemos tenido también de algunas invitadas que han sido eh, sumamente amables en estar en el programa, sobre todo las chicas que estuvieron en el Sudamericano Sub-20 hace poco en Argentina, bastante considerables y ya hemos tenido la participación de varias de ahí. Y como te digo, contactos que tenemos directamente del fútbol venezolano porque al final, eh, tanto Daniela como yo nos formamos directamente con el fútbol venezolano y es nuestro principal público pero sí queremos que el programa crezca, que tengamos temas generalizados para el, el, el Sudamérica como tal, porque es también nuestra área de trabajo y bueno, poco a poco ir creciendo en diferentes ligas, eh, sobre todo las que eh, nosotros consideremos impactantes también queremos, como les dije en el último episodio, invitamos a Francisco Rodríguez, preparador físico del Colo-Colo femenino, quisiéramos también entrevistar jugadoras que están en el Colo-Colo femenino, venezolanas, ya después ir a, a otros equipos, a otras instancias, en categorías, poco a poco ir creciendo, porque al final el programa lo que tienen son dos meses, más bien que creo que hemos hecho mucho en estos dos meses, pero queremos hacer mucho más, definitivamente. Perfecto, y me imagino que también hay contacto. Tú hablaste de algo que me llamó la atención ahora, que es el que tuvieron la chance de conversar con seleccionadas venezolanas tras la tremenda campaña que han hecho con el sudamericano. ¿Has sabido algo al respecto del trabajo que están realizando en esta instancia? ¿Cómo han ido trabajando la parte física, la parte emocional, la parte táctica, porque la idea es que el proceso para ustedes como país no se sé, detenga debido a esto, sino que siga en alza, porque el fútbol venezolano en estos últimos 20 años ha crecido mucho. Sí, eh, totalmente, yo, yo lo comenté en el programa cuando se suspendió el Sudamericano Sub-20, que lamentablemente el proceso no pudo continuar, porque Venezuela había logrado formar una selección bastante interesante. Para este momento... Eh, te digo que es difícil conseguir que jugadoras que están becadas afuera, que juegan para equipos extranjeros, consigan los permisos para jugar. Nos pasó precisamente con Bárbara Olivieri, que juega en los Estados Unidos actualmente. Ella llegó, ya el torneo había empezado, ella se perdió la primera jornada del torneo. Logra, eh, la selección logra el permiso correspondiente, ella se integra en Argentina y mira, llega un día antes de enfrentarse en la segunda jornada. Entonces Ojalá que cuando se reanude las eliminatorias, esta fase final del sudamericano, ya sabemos, por, por ejemplo, que la FIFA movió el Mundial Sub-20 hasta el siguiente año, para el 2021. Entonces no, no tenemos ni idea de cuándo va a ser el sudamericano Sub-20. Al principio se había dicho que había fecha tentativa para junio julio, pero por esta situación yo creo que va a quedar ya para finales de año. Para que las chicas clasifiquen ahí, eh, Dios mediante, ojalá, y puedan disputar la Copa del Mundo en el 2021. Pero sí... Eh, Definitivamente es un proceso difícil, sobre todo para niñas que, que están en esa edad, sobre todo en, particularmente en el caso de Venezuela, hay chicas que son categorías sub-17, pero están en esta selección. Entonces manejar el caso de cada una es un mundo totalmente aparte, sobre todo por la situación de cada una. Hay jugadoras que están efectivamente en el extranjero, formándose, hay otras que juegan en Venezuela, en equipos que quizás las condiciones no sean las idóneas. Pero definitivamente cada una lleva su proceso adecuadamente, eh, o eso esperamos y confiamos en eso. Denise, Carla, ¿alguna pregunta que tengan para María? Denise. Con respecto a lo que estaba... Te... Ah, ahora sí. Sí, te escuchamos respecto Vilorio, lo que estabas comentando de, de comenzar a hacer entrevistas acá, eh, ¿por dónde, por dónde partirías? ¿Cómo, o sea, cómo se, se las entrevistas van a ser igual de las que le haces a las jugadoras en Venezuela, o vas a cambiar las tácticas, o va a ser viceversa, va a ser eh, jugadoras venezolanas que están acá en Chile solamente, o también si te vas a comenzar a enfocar en en entrevistar también las chilenas acá, muy reconocidas. Bueno, fíjate que, eh, como te dije, primero somos un, un equipo. Eh, yo tengo que conversar todo con Daniela y siempre vamos proyectando todo lo que va a ser el podcast. Y por suerte ambas tenemos experiencias previas en podcasts anteriores, trabajamos juntas, así que en temas de planificación eh, creo que estamos un poco con, con experiencia a nuestro favor. El tema de, eh, de enfocarnos en el fútbol venezolano, bueno, te lo comenté, eh, es tema de que las dos somos venezolanas, venimos del, del fútbol venezolano y efectivamente tenemos una afición por eso. Pero claro, obviamente queremos crecer mucho más. Eh, nosotros hemos contactado a jugadoras, incluso argentinas, brasileñas, lamentablemente no hemos podido coincidir por tema de, de agenda, pero ahí, ahí te da la idea de que sí queremos ir creciendo. Y no solamente enfocarnos en el tema venezolano, aunque sí es nuestro principal nicho, por obvias razones. Y claro, yo eh, te hablo personalmente, porque no puedo dar la opinión de Daniela porque no está. Pero obviamente me interesa mucho entrevistar a jugadoras venezolanas que están acá, pero también después ir creciendo poco a poco, llegar a otros mercados. Ya tuvimos a, a extranjeras en el programa, como fue el, el caso de Camila García, como figura sindicalista de, de Chile. Entonces obviamente me gustaría ya pasar a un siguiente paso de hablar con jugadoras, con entrenadores, etcétera, o sea, todo que vaya formando parte del programa y, bueno, que también tenga alguna relación, porque buscamos que cada jugador o cada persona que va pasando por el programa tenga una relación con el anterior, hemos buscado eso también, para que así el programa tenga un público eh, que se vaya sintiendo identificado, no, no queremos de, de repente aparecer como una entrevista, no sé, de alguna jugadora que está en, en Australia, que nadie conoce Sino ir poco a poco fomentarlo, fomentando la conexión con el programa y evidentemente ganar público de otras partes Porque hay que decirlo, el segundo público más fuerte que nosotros tenemos está ubicado aquí en Chile Creo que el, eh, por lo que vi la última vez, el 30% de los que nos escuchan están ubicados en Chile Un 60% en Venezuela y el otro 10% se va distribuyendo a lo largo de Sudamérica Perfecto. perfecto Yo quería, tal vez, eh, volver un poquito atrás en el tema de la entrevista, eh, que me, me, me queda dando vuelta el tema de, de, de tu capacidad o tu magister que hiciste el derecho deportivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que va ese proceso acá en Chile? ¿Has visto, tal vez... Que algunos clubes tengan esta, esta posibilidad. Dijimos al principio que, claro, tú mandaste y no, no tuviste respuesta, pero en verdad conoce que, que, que los equipos están trabajando en ese ámbito. ¿Por qué lo pregunto? Por ejemplo, en, en nuestro caso, tenemos, nosotros solamente tenemos el nombre. Entonces, en términos, por ejemplo, de, de, de nosotros entrar nuevamente a un plan estratégico para que Calera realmente nos apoye. De hecho, estuvimos hablando con con unos abogados y, y ahí nos van a estar como ayudando, pero es complicado. Y Creo que tal vez a varios equipos están como en esa misma situación o los que ya son, digámoslo así, más grandes, ya pasaron esa barrera. Cuéntame un poquito cómo, cómo podemos nosotros mismos ir mejorando o, o, o las directrices para, para en, a, adentrarnos más y, y mejorar eso, porque quizás eh, ahí está el, el punto de inflexión para nuestra conversación, ya sea con el club directamente y nosotras en este caso. Mira, eh, ahí tenemos que entender varias situaciones. Como les comenté al principio del programa, efectivamente hay abogados especializados en temas del derecho del deporte, pero ellos están ya en un mercado totalmente distinto. Te digo, de fútbol femenino no conozco ninguno, sino que están ubicados en fútbol masculino o en otras disciplinas deportivas bastante importantes también aquí en Chile, como el tenis y el boxeo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la situación de estos abogados? Ya son abogados conformados, reconocidos, e incluso eh, yo creo que hay tres o cuatro que manejan o tienen monopolizado el mercado del fútbol masculino, primera y segunda división totalmente. Es decir, yo creo que hay clubes que incluso comparten abogados por esta misma situación. Entonces, eh, claro, un club pequeño que, o un club de fútbol femenino o un club amateur eh, no tiene acceso al pago de estos abogados porque no me imagino que sea barato, porque es una especialidad bastante extraña, sobre todo aquí en Chile. Pero sí creo que se puede apostar al, al talento, al, al prospecto. Incluso hay gente... Yo he conocido gente en el medio que se han especializado en la materia, quizás no con estudios en el extranjero, sino que han hecho cursos acá en Chile, que la verdad es que están interesados, pero se te cierran las puertas o no ven más allá del deporte que ellos eh, quieren, digamos, profesionalizarse? Porque eso también es otro problema. O sea, llega un abogado y dice, no, yo quiero ser el abogado del Real Madrid y nada más. Y no, pues, uno tiene que ir de abajo. Así como tú empiezas en tu trabajo sacando copias, así también tenemos que empezar nosotros, desde abajito. Y apoyar fuerte. Por eso te digo que eh, he visto como adecuado inclinar mi carrera por el tema del fútbol femenino, uh -huh. de empezar a asesorar clubes pequeños, a las jugadoras, cuando se sienten desorientadas. Yo también aprender de eso, porque al final es un ganar y ganar. Y también es... Es lindo formar parte de la profesionalización de un deporte que lo necesita y que ha dado pasos interesantes para hacerlo. En cambio, no apostar o quizás meterme en un mercado que quizás está un poco saturado o donde no voy a tener la oportunidad. Entonces, también es pensar un poco en eso. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la posibilidad de que un abogado acá recién graduado se especialice en derecho deportivo? Mira, poco. No hay muchas eh, opciones de estudio. Te digo que está el, la. El no, es un diplomado, diplomado en gerencia del deporte, que lo organiza la Universidad Santo Tomás, junto al CIES, que es el Centro de Estudios Deportivos Internacional, y la FIFA. Es el mejor diplomado que hay acá. Luego hay un curso o diplomado, pero no estoy muy segura, de la Universidad Católica, que lo organiza uno de los abogados que están especializados en este tema, que me parece que es Javier Gassman pero de resto como te los comenté o sea es una materia que no está en la malla curricular de la carrera muy poca universidades la tiene incluso como una selectiva pero la universidad de Chile la tiene pero como selectiva entonces eh, no vas a encontrar abogados jóvenes especializados a menos que hayan estudiado en el extranjero ese es el, el punto y bueno eh, la idea es encontrarse sabes Así como un club o un jugador pienso que dice, oye, yo necesito una asesoría legal, ¿dónde la puedo conseguir? También hay un abogado que piensa, quisiera asesorar a un club o a un jugador, ¿cómo lo consigo? La idea es que se consigan y puedan trabajar juntos. Por suerte tuve la oportunidad de formar parte de este escritorio jurídico, Carrero Quintero, como les comenté, y he tenido eh, visualización por eso y bueno, poco a poco ganarme un poco el nombre pues de que cuando alguien necesite algo se sienta en confianza de recurrir a, en, conmigo o, no, o a nuestro equipo por ejemplo se trabaja en base a eso Qué tremendo, qué tremendo lo que comenta María y bueno, yo creo que las chiquillas deben pensar lo mismo estamos todos en la misma sintonía estamos todos apuntando a que el fútbol femenino a nivel nacional crezca que a nivel sudamericano tenga el respeto que se merece y que también las muchachas y toda la gente que estamos ya insertados dentro de este lindo deporte que es el fútbol ya en el rango femenino podamos ya profesionalizar más allá este deporte y que ustedes tengan también todo resguardado dentro del plano deportivo, dentro del plano del derecho y dentro del plano comunicacional y también dentro del plano social. Y eso, María, te lo quiero rescatar, ya que nos quedan poquitos minutos y te deseamos de todo corazón que te siga yendo bien, que con el Águilas eh, sigan creciendo y con tu programa tengan mucho, pero mucho éxito. Y en base a eso... Cuéntanos, ¿dónde podemos sintonizarte? ¿Qué día y en qué red social? Mira, al ser un tema de podcast eh, no tiene un día específico por ahora pero lo solemos subir a principio de semana martes Perfecto. o miércoles de cada semana en, en temas de... Hemos tenido algunas dificultades a veces en, en ciertos días de publicar el episodio por tema de eh, los recursos que tiene Daniela en Venezuela el tema de la electricidad pero solemos cumplir con al menos un episodio a la semana. Nos pueden ubicar en diferentes redes sociales. Eh, por ahora no tenemos cuentas como tal en Instagram o en Twitter, lo vamos a hacer más adelante. Pero si nos pueden buscar en YouTube, como Tácticamente Incorrectas, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Tenemos un canal de Telegram donde compartimos información del fútbol femenino, eh, también llamado Tácticamente Incorrectas. Así que en este momento lo que estamos enfocando es eh, crecer en las plataformas y ya. Ojalá en tiempo próximo crear las redes sociales como tal, en Twitter o en Instagram, para seguir compartiendo información, no solamente los episodios, sino también ser una red de información del fútbol femenino. Perfecto. perfecto. ¿Alguna última pregunta, muchachas, que le quieren hacer a María? Yo más que nada felicitar y admirar lo que ella ha hecho. Nos contó que fue, ganó, ganó un concurso, que fue al extranjero a perfecto, perfeccionarse y no cualquier persona logra eso y muy humildemente de verdad la felicito y espero en otra oportunidad poder a lo mejor conversar a, más en detalle e ir eh, viendo mejores directrices en este caso para mi equipo pero más que nada eso y agradecer su presencia y a seguir escuchándola yo creo que voy a o escuchar voy a comenzar a escucharla porque realmente ahora yo estoy conociendo este podcast, que no, no era muy, no, no entendía mucho, pero ahora ya me quedó súper claro y vamos a estar ahí pendiente a lo que ella pueda, o, o lo que ella nos va a, a mostrar Sí, no suelen Muchas gracias Exacto, los podcasts no suelen ser muy conocidos, de hecho mm -hmm. es verdad, y bueno gracias Viloria por aceptar la invitación de nosotros y esperamos también poder escuchar allí a Carla en su programa y, y que nos cuente un poco más sobre la Unión de Escalera, todo ese proyecto que también me ha surgido bastante y de verdad me, me alegra mucho que todos hayan colaborado y que sigan colaborando con esta, con esta compañera que tuvo este pequeño accidente. Y esperando que, que puedas eh, llevar... El, esta, esta transmisión un poco más allá como que, que lo mencioné tanto como acá en Chile como en otros países que se puedan unir un poco más y que sigamos creciendo como tubos femenino. y que más que, que haciendo este tipo de entrevistas también, porque muchas no tienen lo, los medios necesarios para hacer un, una videollamada sino solo una llamada y eso también es válido y eso es lo que está haciendo ahora gloria y de verdad que terminamos, y gracias por aceptar estar acá, y esperamos que vuelvas nuevamente. no Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por las palabras, y la verdad es que es un placer estar en un programa que también apoya la difusión del fútbol femenino, y bueno, el podcast ojalá siga creciendo, como les comenté, tanto Daniela como yo tenemos experiencia en podcasts anteriores, y es un crecimiento poco a poco, así que no... No me siento apresurada a que tenga mayor cantidad de receptividad, sino que yo sé que eso va a ir creciendo poco a poco, que el público se va a ir sintiendo identificado. Así que, por supuesto que sí, vamos a seguir eh, creciendo y, bueno, también por mi parte, ya en a, en, de manera profesional, obviamente seguir aprendiendo, seguir formándome y ojalá ofrecerle las mejores asesorías y los mejores las mejores herramientas a los jugadores, a los clubes, a las federaciones, a cuántas instituciones hacen vida en el deporte para que efectivamente crezca, que es lo que nosotros queremos. Y en este sentido, bueno, por mi parte, en este, en este momento de mi vida que me estoy enfocando en el fútbol femenino, ojalá ser parte de algo importante aquí en Chile, en Sudamérica o en cualquier parte. La verdad que me preparo y sigo estudiando para eso. Así que muchas gracias por la oportunidad. Oye, un aplauso para, la, para María, de verdad, tremendo lo que acabas de manifestar. Te queremos dar las gracias por estar el día de hoy, pero antes tenemos más posteos de nuestros auditores. Nos escribe María Paz Castro. Saludos Vilo, tremenda jugadora, escribe ahí nuestra auditora. Y acá nuestro amigo Mauro Reyes de, de la red de entrenadores formativos nos escribe. Un tremendo abrazo al panel, excelente programa como siempre. Los esperamos el miércoles a mi exposición en el grupo. Sí, eso es un grupo de entrenadores formativos que tenemos nosotros, donde también está Carla, también está la profe Pau, que la entrevistamos la semana pasada, estoy yo también participando. Pronto ahí tengo entendido, Carlita, que ustedes van a hacer una exposición. Yo lo más probable es que entre junio y julio voy a hacer la mía, así que ya y, espero con ansias. Estar preparando esa exposición, sí Trabajando en eso, mostrarle a todos en verdad Porque es un grupo bastante variado de profesionales es cómo ha sido este, este trabajo Y este desafío de guiar a un equipo femenino En Chile Efectivamente Mi estimada María Nuevamente te brindamos las gracias ¿Algún último mensaje que quieras brindar A nuestros auditores. Bueno, la verdad que gracias nuevamente A en Ataque Directo A Zona X A ustedes, Gonzalo en Carla, Denise, por la invitación, por detenerme acá y eh, apoyar tanto los proyectos que yo he tenido personalmente como todos los que van pasando por el programa. Así que de verdad que muchas gracias por eso. Le quiero mandar un saludo a mi equipo del de, escritorio jurídico carrer Quintero de Derecho Deportivo que ellos están en Venezuela, yo soy la representante acá en Chile. Un abrazo a mi amiga Daniela Valencia, que, con la que hago el trabajo de Tácticamente Incorrectas. Y, por supuesto, un saludo también a mi familia que me acompaña acá, que me apoya, a mis amigos, a mi pareja, a todos los que siempre están pendientes de mí. Gracias a todos y, bueno, ellos también forman parte de todo lo que yo soy. Perfecto. Mi estimada Denise, un placer como siempre. Te damos las gracias porque Denise fue quien realizó las gestiones para tener tremendo invitado el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana ya que... Con el invitado que tenemos mañana va a estar chelita, así que te deseamos éxito, que te siga yendo bien y ahí ya estamos coordinando para la próxima semana. Gracias Gonzalo, gracias Carla y gracias Vilo por aceptar la invitación una vez más y esperando que te vaya bien en nombre de Dios. Y bueno, esperando que nos sigan sintonizando y que sigan creyendo en este proyecto, que nos sigamos apoyando mutuamente como equipo, como lo que somos. Y nada, eh, los esperamos el día de mañana de igual manera, a la misma hora de siempre. Muchas gracias, querida Denise. Mi estimada Carlita Ravera, un placer como siempre. Nos encontramos mañana y le cedo la palabra porque te las mandaste. Tremendo invitado tenemos para la edición de Mañana de Ataque Directo. Sí, va a estar súper bueno, bueno. Eh, adelantando un poquito, eh, va a estar una persona que trabaja en el sur de Chile, ha estado harto tiempo ligado al deporte, eh, y él está organizando hace un tiempo eh, un nacional de fútbol, de hecho, nosotros fuimos parte de ese nacional, así que tenemos harta historia, hartos recuerdos. Chelita va a estar mañana, así que seguramente van a salir algunas, algunos recuerdos ahí importantes. Y sí, es eh, muy valorable destacarlo porque al final necesitamos este tipo de gente en, en nuestro Chile, gente que, que de verdad fomente el deporte, el fútbol, eh, así que ahí nomás dejo, vamos a dejar la intriga para que nos conecten. Eso sí, eh, comentarle que es de Río Bueno, así que a todos nuestros amigos de Río Bueno, eh, que nos sintonicen mañana y aparte también tienen un canal, en este momento no, no me recordé. El canal de Río Bueno es San José de Alcudia De hecho ellos son mi amigo en Facebook Así que seguramente van a estar atentos a, a ese programa de hecho, me, sí. de hecho me entrevistaron ese año cuando fuimos a, al sur Así que ahí atentos para mañana Sí, ahí nos está adelantando algunas pildoritas, Carlitas Para el programa del día de mañana por mi parte agradecer la sintonía que tuvimos el día de hoy agradecerles a ustedes muchachas por el apoyo siempre acá en el espacio María nuevamente te brindamos las gracias por estar con nosotros agradecerle a DJ Fakir por la puesta en escena del día de hoy a nuestros auditores, nuestros auspiciadores eh, Nubleprin, Estilista Turco, Korur, Aqua Antu, Bazar Cafetero, eh, Planeta 7 y Food Shop por hacer posible este programa nos encontramos mañana a partir de las 22 horas por la señal de tuzona x www.facebook.com tuzona x nada nos calla para que puedan sintonizar un nuevo capítulo de ataque directo fútbol femenino un abrazo y recuerden que sea gol, nos vemos, chao chao